En mi pueblo, eh, como lo comenté ahí en el, la ponencia de ayer, que para muchos jóvenes la lengua materna es como algo vergonzoso, ¿no? En, no más en mi pueblo, sino en varias comunidades de, de, de México, los originarios. En los jóvenes más que nada salen a estudiar a, a, otras, a otros lugares, como la ciudad o, o, o pueblos cercanos, ¿no? Ellos empiezan como este lado de, de no querer hablar en nuestra lengua materna. ¿no? Pero yo, yo llevo seis años con, en, en esta área de música y, y escribir, pero no tenía tantas invitaciones por fuera y nada de eso. ¿no? Cuando yo empecé a salir ya, eh, empecé acá en la Ciudad de México y todo eso, ya la gente de la comunidad pues supo lo ¿no? que, que andaba haciendo y todo eso. Pero realmente yo empecé como a, a una parte no de ese lado de, de ser famosa, ni levantar para mi pueblo. Realmente era como un experimento para mí, ¿no? Pero llegué a hacer algo más y me confié, ¿no? Y de, y de repente ya los jóvenes de la comunidad pues aceptan este tipo de cosas. Y hay jóvenes, en, muchachos, ¿no? Jóvenes, niños que están saliendo a hacer rap en lengua, que son hombres Y las niñas pues quieren como hacer poesía y todo eso en lengua pero como todo en, en, en la fonética y en la gramática de nuestra lengua materna como todo hay una regla también hay una regla de cómo somos, cómo tenemos que vivir, cómo, cómo vestirnos también hay como ese contraste y ese bloqueo para ellos también, ¿no? entonces yo creo que también como nuestra forma de ser como nuestra cultura también se debe a veces romper reglas para llegar a algo bien, para el bien el bien común se puede decir Pienso que también nuestra lengua materna se puede hacer, porque muchas abuelas y abuelos de la comunidad no aceptaban lo que hacía antes con la música, ¿no? Eh, y ahora, pues, quizá por rebeldía o no sé, todavía sigo en esto y, pues, sí he escuchado buenos, buenos críticas, ¿no? también. Eh, porque los jóvenes ya empiezan a tomar este tipo de música, ¿no? Pero eh, lo mío es enfocarse en la lengua materna, pero no cambian absolutamente nada de la lengua materna hacerlo tal cual, pero en la área de ritmos de música, eso sí, cambiarlos para que ellos eh, vean la forma en lo que podemos nosotros como ayudarnos y perseverar nuestra lengua materna para que sea visible a uno que exista. Pues en entrar el proyecto um, era originalmente llamado Fusión Ecléctica para tomar los, los otros ritmos porque me enfoqué en esos ritmos, porque yo veía a los jóvenes de mi pueblo escuchar de guerra, pues sea, una infinidad de música de otros ritmos, de otros géneros, ¿no? Y yo dije, no, pues todo eso también se puede hacer en lengua. Hasta jazz, quizá ópera, si tuviera la voz de soprano, ¿no? Pero no, no, no la tengo, ¿no? Pero yo digo que de, de tal forma, o sea, no nomás enfocarse en el ritmo, también en, en lo que uno piensa, quiere expresarse ¿no? para, con los jóvenes. Pero en sí lo que platica mucho de las canciones para, para ellos es como la, las vivencias que yo he, toma, he tenido a lo largo de este proceso, ¿no? de este tiempo, en este camino. Y entonces, lo que yo busqué fue que ellos, escuchar lo que ellos eh, can, escuchaban, más bien, ¿no? de estos géneros. Entonces, ya me enfoqué en eso para llegar a ellos y tomarle un poco... Eh, las problemáticas de la comunidad, pero algo un poco poético, sencillo, para que ellos entendieran y comprendieran también. Entonces eso eh, me pasó. Pues abiertamente no han dicho que lo han aceptado, pero tengo mucho, se puede decir, respaldo con las abuelas y abuelos porque realmente lo que estoy haciendo, no le no, no estoy cambiando toda la cultura, ni tradición, ni nada de eso. O sea, simplemente lo que estoy haciendo es como aportar algo que ya existe, pero innovarlo, ¿no? Entonces, las abuelas y con los demás, pues sí, he tenido buena plática, eh, pues he cantado junto al lado de ellas, en, en, en, en tradicional, ¿no?, en canto tradicional. Y, pues no, no ha habido crítica, quizá un poco mala, sí, pero para mí sería constructiva, y no destructiva para mí, quedarme ahí estancada. No, al contrario, todo lo que me han dicho como crítica o demás, sea bueno o malo, para mí siempre lo he tomado como bueno, ¿no? y seguirlo, porque realmente es un aporte a la, a, la, a la comunidad, simplemente. Pero sí es un poco difícil, ¿no? Cuando recién comencé con esto, porque no sabía por dónde comenzar, ni qué decir, que, que cómo hacerlo. Pero ahora actualmente, pues sé, ¿sí, ¿no? Lo que estamos pasando como pueblo, nuestros problemas principales con el tema del agua. Eh, con el tema del territorio, el despojo de los conocimientos y todo lo demás, pues se habla un poco de ello y deberíamos tener una unión como pueblo para llevar esta palabra o mensaje porque somos un pueblo cantor. Esa no, no comemos, como lo dije antes, pero el canto siempre está ahí presente y más allá del canto está la palabra y para nosotros es un don poder expresarnos de tal forma que podemos llegar a, a decir. Que nuestro lugar de, de, de residencia, o sea, nuestro pueblo, es algo más que el territorio, es, más un, es un, algo más que un lugar habitable. Es, es algo para nosotros más allá, es más espiritual, es más mágico. Entonces, no ahí no se compra, no se vende, ni, se, ni está en renta. Pues, la entrada, cuando yo comencé con esto de la música y, y lo demás en poesía y todo eso, pues obviamente no antes ni ahora tengo estudios no pero pues, el camino de la vida pues enseña no más que la escuela se puede decir pero no obviamente no estoy en contra de ello es algo que también se tiene que hacer no estudiar para que puedas llegar a al lugar donde tú quieras llegar pero ahí los antepasados nos han, dejado, nos han dejado mucho conocimiento sobre el territorio eh, los cantos y nuestras tradiciones tanto que ellos cuando ya no están, o sea, de actualmente que ya no están ellos. Eh, obviamente no lo vemos físicamente, pero sí, sí lo sentimos. Y en cada noche, pues, como lo mencionaba también antes, eh, ellos existen a través de las estrellas, y que nos están guiando, y que nos dan esperanza cada primero de julio para que nosotros podamos unirnos, porque el tema del año nuevo para nosotros, cuando salen las tres estrellas, que son las tres estrellas que significa juan para nosotros Juan y para ustedes serían mujeres, ellas son las tres abuelas que quisieron apoyar a una joven desde hace siglos, cuando llegaron con el despojo, ¿no? el, el, el exterminio, los españoles contra los pueblos originarios y él, específicamente nuestro pueblo Comcat, sufría, ¿no? entonces la niña tenía un embarazo muy, muy doloroso y ellas quisieron apoyarla, pero no podían, así que buscaron a varias más, demás mujeres para apoyar en el lugar donde estaba ella, haciendo oraciones, buscando plantas medicinales para curar el dolor y sanar, ¿no?, aunque tuviera el bebé. Pero ellas no pudieron hacer nada, entonces así que fueron al bosque a buscar el, eh, la planta más sagrada, ¿no?, la abuela sagrada. Nosotros llamamos a las plantas abuelas y son sabias, que nos ayudan a sanarnos también. Entonces, cuando esquivaron el, al cerro más alto, de ahí miraron atrás, y vieron que todo eso, ese lugar donde ellos vinieron, eh, estaba en llame. Entonces ahí se supieron que ese lugar donde dejaron todo lo de atrás, pues ya era el pasado. Ya no existía. Porque había llegado el infierno y el, el dolor permanente y el exterminio de, de los que hacían este, eh, los españoles contra los otros. Y tras las tres abuelas resignadas y tristes con el llanto, se fueron esquivando más el cerro más alto de ahí. Y de repente ahí, no se sabe cómo, pero sople más el viento fresco, el, el aire más puro que puede existir. Y de repente, ellos están las en estrellas. Entonces, cada 1 de julio ellos, ellas hay, salen a decirnos que todavía se puede que estamos ahí, que estamos en Unión, que ellas están ahí para apoyarnos, para darnos la luz y el camino correcto de cada 1 de julio. Porque también el 1 de julio sale, eh, la comida del desierto que nos da de comer, el mar que también nos da de comer. Todo ese mes, o sea, totalmente la palabra sería prosperidad, ¿no? sin nada de, de complicaciones en, en tener todo lo que el ser humano pueda tener: ¿no? comida, agua. Pero ya las demás temporadas ya no existen. Pero sin embargo, el canto permanece y las estrellas son nuestros antepasados que están vigentes cada noche. Y en la mañana, pues junto al sol y la luna, se pasan a saludar. De repente se hace una luz.